Somos en Vera Catío, entonces, en Vera Catío tiene su diferente tradición, su vestidura, eh, también su comida tradicional, la ropa y también el tejido diferente que otras indígenas. Mira... En Veracatío utiliza más cama, pero se ven así pequeñito o grandes, esos son los símbolos que ellos más manejan de los ancestros. Y de ahí ya manejamos en, la man en collares, manillas, en balacas, pulseras, aretes, en simbología. En vestido utilizamos los símbolos de la montaña que nos representa la madre tierra, eso que utilizamos en nuestro vestido. En Veracatillo es que cuida a la madre tierra en, en la montaña, entonces le gusta vivir en, en el campo, o sea, en, el, en la montaña, para cuidar los árboles, todo la, porque, en el, porque en el monte hay muchas eh, plantas medicinales, entonces en Veracatillo le gusta cuidar la naturaleza, lo siente como madre de todo. Queremos que nos lleve cualquier cosa de recuerdos, de que mire, que de cada etnia, de cada población que viene allá en la feria, de todos los indígenas, que sea a también, que tiene su, su simbología y también su trabajo bien hecho, también que nos lleven todos los <tose>